¿Qué es lo que lleva a un individuo a defender e incluso a ejercer la violencia? Todos los expertos coinciden en señalar que se trata de un proceso de tránsito entre la radicalización de las ideas relacionado con lo cognitivo y de la conducta o del comportamiento relacionado con lo conductual. Las ideas radicales, independientemente de su ámbito, suelen ser interpretaciones extremistas de creencias que rayan el totalitarismo, sean estas políticas, religiosas o de otra índole. Se ha de señalar que las ideas son un elemento esencial de la conducta violenta. Sin embargo, ni todos los terroristas son ideólogos, ni todos los individuos radicalizados terminan siendo terroristas. La ideología, forma parte del conjunto de elementos que acompañan a los procesos de radicalización. De hecho, la radicalización violenta se sustenta en tres niveles en el terreno de las ideas. Los problemas son responsabilidad del status quo, la forma de resolverlos es acoger la visión del mundo que se ofrece, el ideario que se defiende, y el método para alcanzar la visión es la violencia. Como se señalaba, la radicalización es un proceso. Aunque muchos estudiosos se refieren a este proceso como una sucesión de etapas que deben ser superadas, como se verá en la teoría de la pirámide, teoría de la escalera, dinámica de la cinta transportadora o espiral del embudo entre las dinámicas formuladas. No obstante, los procesos de radicalización no deben ser considerados como lineales, porque lo cierto es que hay un conjunto de factores que influyen en cada individuo y de cuyo comportamiento depende la naturaleza y desarrollo del proceso mismo. En los estudios recientes se pone mayor énfasis en el estudio de esos factores más que en las etapas del proceso. Los factores que influyen en los procesos de radicalización violenta son de distinta naturaleza, socioeconómicos, religiosos, psicológicos, demográficos, existenciales y de socialización del individuo. Así, desde el punto de vista sociodemográfico, el empleo, el nivel educativo, la edad o la clase social, son factores que pueden verse implicados en un proceso de radicalización, aunque por sí mismos no lo explican. A modo de ejemplo, entre los radicales violentos o terroristas yihadistas detenidos en Europa y en España, la casuística es diversa. Los factores vinculados a la integración social y cultural, el sentido de pertenencia a la comunidad y el arraigo, son variables que también se deben analizar. Aunque debemos huir de los mitos, y hacen referencia a los problemas de integración social, especialmente en el caso de la inmigración, como factores explicativos de los procesos de radicalización violenta. De hecho, en España son numerosos los casos de personas integradas en la comunidad. Así, en el caso de la radicalización yihadista, es muy relevante el papel de los conversos. La religión actúa como elemento de movilización y puede ofrecer bien la justificación, bien la motivación ideológica, pero no es la causa de la radicalización violenta. De hecho, se considera por los analistas que un conocimiento profundo de la religión actúa como factor de prevención de la radicalización violenta, mientras que la ignorancia de los preceptos facilita la penetración de interpretaciones extremistas o falsos postulados que se usan para justificar la violencia. Por lo que respecta a los factores psicológicos, la mayoría de los radicales violentos realizan sus actos motivados por convicciones profundas. No obstante, se debe explorar la presencia de patologías de salud mental, puesto que en las últimas investigaciones se puede observar el aumento progresivo de los casos en los que ésta se manifiesta. En cuanto a los factores existenciales, para comprender los procesos de radicalización violenta, conviene explorar la presencia de crisis personales o existenciales, ya que en muchos casos es este el factor desencadenante de la aproximación a nuevas ideas, bien sean políticas o religiosas, sobre todo si éstas ofrecen una visión del mundo muy explicativa. Por último, la radicalización está influida por el proceso de socialización del individuo. De hecho, el entorno se configura como uno de los aspectos más relevantes en el proceso de radicalización, ya que en muchas ocasiones contribuye a la creación de lo que se denominan invernaderos ideológicos. Los lazos familiares y personales están detrás de muchos individuos radicalizados. El caso de los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017 es un buen exponente. No obstante, también se encuentran casos de individuos que, sobre todo cuando se trata de radicalización online, se aproximan en solitario a las ideas extremistas. Para comprender el fenómeno de la radicalización violenta, hay que estudiar las interacciones que se producen entre los distintos factores. Podríamos señalar que existen tantas tipologías como individuos radicalizados. Existen una serie de creencias sobre la radicalización violenta que, en realidad, son malentendidos. En la siguiente entrevista al académico Luis de la Corte, se aclara. Los malentendidos son, si existe un perfil o no del radical, si el proceso se relaciona con las migraciones. Buenas tardes, Luis, muchas gracias por participar en este MOOC. El proceso de radicalización, los procesos de radicalización y la radicalización en sí misma, es un fenómeno muy complejo, es un término y un escenario en el que todos hablamos, pero en ocasiones poco concretamos, ¿no? a propósito de cuál es su alcance y cuáles son sus implicaciones. En concreto, nos gustaría que nos hicieses una breve reflexión a propósito, precisamente, de cuáles son los malentendidos cuando a la radicalización violenta nos acercamos. Vale, efectivamente, los procesos de radicalización, de radicalización violenta, en general, y los de radicalización violenta de inspiración yihadista, en particular, son fenómenos muy complejos y sin embargo hasta cierto punto es lógico cuando eh, se tiene noticia de algún hecho relacionado con este tipo de fenómenos sobre todo relacionado con la consumación de algún atentado terrorista la reacción inmediata es a buscar una explicación rápida a ser posible sencilla y en términos que todo, el mundo, que todo el mundo pueda, pueda entender. Eso, es, que es una reacción natural, a veces da lugar a malentendidos, efectivamente, en, en, en la explicación, la comprensión de los fenómenos de radicalización de inspiración yihadista. Hay varios malentendidos que se repiten o que están bastante extendidos. Un primer eh, malentendido es, se basa en el supuesto de que la persona que se radicaliza o las personas que se radicalizan responden o reproducen un perfil específico, un perfil en términos sociodemográficos o un perfil de personalidad. Bien, algo deben tener de diferentes, evidentemente, las personas que se radicalizan en comparación con las que no se radicalizan. Sin embargo, lo que la experiencia indica es que si hay perfil, ese perfil no es único, sino que hay perfiles en plural y en términos más generales, que hay mucha variabilidad, tanto en las características individuales de las personas que se han radicalizado hasta cometer un acto violento, como en, en relación a su origen eh, social, eh, su condición so eh, sociodemográfica, etcétera. Hay personas muy distintas que se han radicalizado en un mismo sentido y cometido actos parecidos. Una segunda eh, generalización rápida, y que da lugar a malentendidos, es la que trata de vincular el terrorismo a veces, el de inspiración yihadista, al menos con fenómenos sociales como el de la migración o el de las migraciones. La idea de que los atentados terroristas de inspiración yihadista son, en cierta medida, una consecuencia inmediata o tardía de el incremento de los flujos migratorios hacia países occidentales que proceden de países mayoritariamente eh, musulmanes. Bien, esto eh, encaja con el caso de algunas personas efectivamente radicalizadas, pero la experiencia europea, sobre todo, eh, muestra que la mayoría, la inmensa mayoría de las personas que se han radicalizado en el yihadismo hasta llegar a cometer un atentado o intentarlo, eran personas que o bien llevaban mucho tiempo residiendo en el país europeo o en algún país europeo antes de radicalizarse, o bien habían nacido en un país eh, europeo. Por tanto, puede haber inmigrantes, y hay algunos eh, radicalizados, pero la mayoría de las personas radicalizadas no son inmigrantes, así que el flujo, de, el flujo migratorio no lo explica todo, es más bien explica, explica poco. Una tercera, Un tercer malentendido es el que da por hecho que el riesgo de radicalización yihadista en un país occidental, cualquiera que sea, está en relación directa con el, el, el tamaño de la comunidad musulmana que habita en ese país. Es verdad que algunos de los países que han padecido más atentados yihadistas son, a su vez, países que eh, se, des, se distinguen de otros del mismo entorno por tener una proporción de población de confesión musulmana mayor. Pero esa relación no se da en todos los casos, al tiempo que la mayoría de los musulmanes no se radicalizan en el sentido yihadista, ni cometen ni apoyan, eh, ni apoyan eh, atentados. Hay otros factores, además de el tamaño de la población musulmana, que determinan si la radicalización es más o menos probable. Y hay países que han destacado, en el contexto europeo, por tener un alto volumen de población musulmana, que no han padecido ningún atentado de inspiración yihadista. Un cuarto malentendido es eh, no tan generalizado, pero sí bastante bastante común entre ciertos, plantea en ciertos planteamientos académicos es que la radicalización yihadista tiene poco que ver con la ideología y con la religión, sino que es básicamente el síntoma de un problema de integración social de las personas que se implican, que, que experimentan procesos de radicalización yihadista y eso les lleva a implicarse en actos en actos terroristas. Bien. Determinar el nivel de integración de las personas radicalizadas es bastante complicado cuando se observa la variabilidad, a la que me refería antes, de perfiles de los individuos que se han radicalizado. Hasta el momento en el que se inicia el proceso de radicalización, muchos de esos individuos no puntúan alto en ningún posible indicador que nos señale que tienen un problema de integración. Ellos, una vez radicalizados, aluden frecuentemente a el sentimiento de no sentirse parte del país europeo u occidental contra el que quieren ejercer violencia, pero no siempre está claro que esa ese mm, problema de identificación esté al origen del proceso de radicalización y a veces puede ser una consecuencia del adoctrinamiento ideológico mm, al que se ven expuestos estos, eh, estos individuos. Además, el asunto de que la radicalización, la idea de que la radicalización sea simplemente una consecuencia de un problema de integración, eh, choca con algunos subtipos de sujetos radicalizados, por ejemplo, los conversos, personas que no son ni inmigrantes ni musulmanes de segunda generación, sino personas eh, socializadas originalmente en otra en otra religión distinta del Islam o en ninguna religión y que en una edad normalmente adulta eh, abrazan el Islam como, como su religión. Es imposible explicar el caso de la radicalización de esos individuos aludiendo a un proceso, a un problema de eh, integración, lo cual no significa que los problemas de integración no generen una vulnerabilidad, pero hay muchísimos más mus musulmanes en países occidentales que efectivamente no se sienten bien integrados que musulmanes, entre los que no se sienten bien integrados, eh, que eh, se radicalizan. Los problemas de integración se pueden canalizar de distintas formas, a través de distintas vías, y el extremismo es solo una de ellas. Y un último malentendido, importante a combatir a la hora de tratar de dar sentido a los, a los casos de radicalización violenta es la idea de que el proceso de radicalización violenta es un proceso digamos de cambio psicológico, de cambio ideológico, que eh, se produce de forma eh, autónoma, en solitario, de forma independiente. Esta idea está bastante, bastante extendida, o se ha extendido bastante en los últimos años, sobre todo, a raíz de la frecuente alusión y la fascinación que ha generado el, llamado, el fenómeno de los llamados lobos solitarios o de los terroristas solitarios, que efectivamente existen, pero mmm, a ese respecto se pueden hacer dos matices. En primer lugar, muchas de los terroristas que en un primer momento parecen eh, que habían actuado de manera completamente independiente, se supone que eso es un actor o un terrorista eh, solitario, en realidad habían recibido ayuda. Y entre los que eh, realmente habían preparado de forma absolutamente solitaria sus atentados, la ejecución de los atentados era independiente, pero no el proceso de radicalización, porque en el proceso de radicalización siempre interviene dinámicas de influencia social. Depende de con qué personas te relaciones, si te radicalizas o no, y hasta qué punto y qué consecuencias tiene, tiene eso. Muy bien, muchas gracias Luis. Realmente vemos que estamos ante un fenómeno de una complejidad tremenda, sobre todo por esa multidimensionalidad que en gran medida tiene ahí un, una relación interactiva. ¿no? Supongo que unas cosas alimentarán a otras. Muchas gracias. Un placer. Así, Acabamos la revisión de los principales factores que influyen en la radicalización violenta y algunos malentendidos acerca de esos procesos.